En este video vamos a ver que, cómo se corrobora qué modo de color tiene una imagen y también cómo se cambia el modo de color de una imagen. Para hacerlo vamos a venir a imagen, modo y aquí aparece tildado el modo en el que está guardado, además de eso si desde la persiana ventanas, diálogos empotrables yo activo canales me van a aparecer acá en este caso que está guardada en RGB los tres canales en los que está guardada la imagen en rojo, en verde y en azul es decir que el color para almacenar el color de cada uno de los píxeles de este gráfico se están usando tres canales y el programa va a destinar 8 bits para guardar información de cada canal y esto por cada píxel por lo tanto la profundidad en bits de este archivo guardado en modo RGB es de 24 bits por píxel para cambiar el modo de color voy a venir acá a modo voy a elegir primero escala de grises y automáticamente en la persiana canales desaparecieron los canales solo me quedó uno que se llama gris en este caso se ha descartado toda la información de color y se almacena solo la información de brillo Voy a exportar como y voy a guardar mi archivo en el lugar en donde yo tengo guardados mis trabajos en una carpeta que yo he creado al efecto. Y le voy a llamar paisaje grises. Exportar. Voy a guardar sin ningún tipo de compresión y le voy a dar exportar ahora voy a deshacer lo que hice apretando control z simultáneamente vuelvo a mi archivo RGB y voy a probar cambiar el modo a indexado en indexado tengo diferentes opciones voy a elegir primero la que se llama generar paleta óptima con eso el programa va a elegir los colores con los que va a conformar una paleta de 256 opciones y esos colores los va a elegir de los colores que están más repetidos en la imagen. Y le voy a dar convertir. Automáticamente aquí me aparece solo un canal indexado y si yo eh, cliqueo en el mapa de la imagen voy a ver cómo está conformada la, pal la paleta que ha creado el programa. En este caso se ha reducido la gama de colores del archivo. Voy a guardar, archivo, exportar como y le voy a poner acá paisajes indexado, Sin compresión, exportar. Voy a deshacer nuevamente lo último que hice para que mi archivo siga estando en RGB y ahora voy a probar otra opción. Voy a elegir nuevamente modo indexado pero voy a elegir esta opción, usar paleta en blanco y negro. En este caso, otros programas denominan a esta opción convertir a modo bitmap. Le voy a dar convertir y aquí se descarta toda la información de color de la imagen y los píxeles de acuerdo a su brillo se convierten en píxeles de color blanco o color negro. Si le doy archivo exportar como y guardo como mapa de bits nuevamente voy a exportar muy bien si yo ahora reviso la carpeta donde guardé mis archivos este es el archivo original voy a decirle propiedades y puedo ver, primero me puedo fijar en el peso, este archivo pesa 831 kb si voy a detalles puedo ver que esta persiana me va a informar la profundidad en bits que tiene el archivo en este caso era el archivo RGB, me está diciendo que tiene 24 bits por píxel si vengo al archivo que guardé en mapa de bits, propiedades, nuevamente puedo ver el peso en este caso pesa 160 kb y si vengo a detalles me va a informar que tiene una profundidad en bits de 1 bit por píxel si vengo a indexado propiedades veo acá cuánto pesa en el, en el disco 368 y 366 y en detalles me va a informar que tiene una profundidad en bits de 8 bpp Bien, este archivo entonces pesa bastante menos que el archivo en RGB. Y el archivo en escala de grises, si veo sus propiedades en detalles, vemos que el peso es idéntico al, de, al peso del archivo en modo indexado y que la profundidad en bits también es de 8 BPP.